Delegadas del sorteo El Sinuano Sandra, dueñas de la Gobernación de Córdoba, Paule Chica Flores. Para garantizar la total transparencia de ese sorteo, le pedimos a la delegada de la Gobernación de Córdoba que autorice el juego de las balotas. Estas balotas están previamente pesadas y certificadas por todos los organismos de control competente. Muchísima suerte a todos los que apostaron para ganar en la tarde de hoy. Tus giros locales y nacionales los puedes enviar a través de super giros en los puntos de venta récord y en más de 20 puntos en todo el país. Primera balota, el número 6. Segunda balota, el número 2.